We'll be right Cuando partí en la coctelería a mí me enseñó una persona que trabajaba en las discos y yo igual le un poco eso, porque ellos no sabían hacer buenos tragos y además trabajábamos con tragos súper antiguos entonces, por ejemplo, tragos como eh, Pantera de la Primavera, cosas que son como del año no sé, 50, 80. No sé, la primera no sé si es un trago de otros países, pero acá en este programa que se llama El Método, voy a enseñar. Eh, idealmente iba en vídeo, va video después del podcast. Yo voy a enseñar voy a explicar lo que significa el método, pero, el, pero después vamos a hacer unos vídeos introductorios y podemos hacer un streaming con respecto de cómo hacer tragos de forma fácil yo lo que explico en el método es que tú tienes que necesitar una medida usar buscar una medida o te puedes comprar una onza te la puedo eh, pueden buscar onza en google y eh, y ahí está todo o sea, oh, si no tienes una onza busca un vaso que generalmente los tequileros son dos onzas voy a explicar ese asunto y eh, lo que se trata el, el método es que yo te voy a explicar de forma fácil cómo tomar una unidad de medida puede ser un vaso un balde lo que tú tengas a mano y te voy a explicar cómo se hace un trago eh, de forma pareja, okay. o sea, por ejemplo, si tienes invitado y quieres hacer un pisco sour, margarita, una caipirinha o cualquier trago que, que pueda haber con crema, sin crema, eh, te voy a explicar cómo se hace. Y tú, yo te voy a dar como el, la línea del medio. Tú ves si le pones más, le pones menos, pero ese va a ser mi mi. Y enseñancias a ustedes. Yo igual le he enseñado a mucha gente a hacer tragos. Por lo tanto, en mi podcast ahora por eso se cobra. Porque voy a explicar. Van a ver algunos videos. Eh, yo creo que en Patreon. En donde más adelante yo voy a avisar. Que eh, explican un poco lo que se trata de hacer tragos. Entonces. Después lo vamos a ver un poco más profesional. Esto va a ir con un libro igual. Y. Por ejemplo. Una idea tú tienes un vaso de bebida ese vaso de bebida por ejemplo para hacer un margarita tú la mitad del vaso va a ser una medida y la, el vaso lleno va a ser otra medida entonces para hacer un trago simple tú llenas el vaso y ahí tienes dos unidades de medida lo echas a una juguera llena, pones la mitad del vaso de limón tienes otra medida el vaso, después a la mitad del vaso tienes un limón otra medida y goma, goma te lo voy a explicar más adelante cómo se hace, es azúcar y tienes otra medida entonces eso lo licuas y lo enfrías con hielo tienes que enfriarlo con hielo aparte no lo puedes licuar porque se te va a aguar el trago ya. entonces puede que mucha gente que sea del rubro va a discutir cosas, cachai eh, yo me interesa el método para la gente ya las pirotecnia o de repente cosas como ya más técnicas de la cocina yo no voy a explicar esa cosa. no me interesa no voy, no voy a ese público no es que no me interese podemos hacer otro otro programa y vamos discutiendo sobre el tema de hecho podría me gustaría traer a felipe que es un barman que con mucho tiempo conmigo y eh, pero eso es el método y lo voy a ir desarrollando con el, con el tiempo eh, a medida que vayan vayamos avanzando todo el tiempo. Vamos a explicar el primer, pues quiero que entiendan bien el método y después vamos a ir desarrollando tragos. Eh, pueden poner en los comentarios qué tragos pueden, que les gustaría preparar y yo les voy, vamos haciendo un feedback y hago un programa de eso. Ya. Así que el programa lo, esto todo, lo vamos a dejar hasta acá. Es un de, de, tema introductorio, además que estoy viendo cómo va a quedar el asunto. Pero de todas maneras va a haber un apoyo. O sea, eh, Delivery Barcaza siempre se hace responsable de lo que de lo que ofrece. Así que quédense tranquilos. Y la idea es que aprendan de forma práctica. ya Porque las onzas, ¿dónde hay que comprar una onza? ¿Dónde hay que comprar una coctelera? Entonces, ¿Dónde hay que comprar todo? Entonces, si es así, podría yo mandarle al equipo entero, pero eso lo vamos a ver si le interesa en los comentarios. Pero les quiero, quiero, mi idea es hacer algo más práctico: que tú ocupas una unidad de medida y, y, y ya, como se llama, puedas empezar. Así que lo dejamos el próximo capítulo y vamos avanzando con el, con el proyecto.